Cuando mi mami me quiere pegar en casa de la abuela. No, mami, no me pegues, por Pero hoy ya te la ganaste. Al nene no le estés pegando. Papi, ¿estás bien? Sí.